pasa, pues? Ya lo sé que ya estamos de vuelta con Ion hoy, y a pesar de que, bueno, ya sabéis que tengo dicho de que no voy a grabar Ion tan seguidamente como lo haría en otra ocasión, pero eh, me veo, no obligado, sino con la ganas de traer hoy a Ion. ¿Por qué? En parte por entrar un poquito con Hígada, mi, mi asesino, <risa> y aparte también para poder jugar eh, un activo y a la vez eh, hablar de, bueno, de lo que sería, eh, ION. ¿De eh, qué quiero hablar sobre ION? Bueno, sobre una última noticia y demás que ha habido por aquí. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Creo que había ahora un evento. Creo que había un pequeño evento y demás en ION, pero... Aparte de la doble experiencia que hay. Ayer era un pequeño evento de doble experiencia, lo cual, bueno, es bueno aprovecharlo por así decirlo. Pero aparte está el Kumuki que no que no se puede entrar, y si puedo entrar, puede ir, pues mira, pues... Eso que me llevo... Sería el típico... el típico evento que se usa bien, se aforra como un tonto. Y si no, pues, ataca como una mierda. He entrado, no me... He entrado solo, en serio. Eh, he entrado solo, no se supone que es con. Ah, el de los poppy bueno. No se supone que tú era. Es que no me acuerdo ya cómo fue este evento. La no vaya así... ¡No tienes ni puta idea, Kire! El es caso que es lo que me suena. Creo que me ayuda como era el evento, pues ya ni me acuerdo. Creo que esa cual es. Ni me acuerdo cómo era este evento. eso es genial y Esto. Es que ni me acuerdo cómo era esto. Ni me acuerdo, ni, ni, ni, vamos, ni me acuerdo cómo era. No. Me la inventando, ni me acuerdo cómo era esto. ¡Eh! Soy un paquetoide. No me acuerdo cómo era esto. Yo tenía. Es que tenía un, un tiempo para hacerlo, ni me, ni me acuerdo. Bueno, no pasa nada lo bueno, que yo iba a decir, lo que... Se ha anunciado que ya está, oh, ya está... está. en proyecto Ion 6.0. Eh, perdón, perdón, Ion 2. Y sí, está en proyecto Ion 2. Pero no... Eh, sí. Mmm, no flipais lo mismo porque ahora mismo está en proyecto. Ya se anunció hace mucho meses de que habían comprado, de que habían hecho registro en la página web del motográfico Unreal Engine, ¿vale? De una especie de en, lo que es la empresa NFSof de Corea, norteamericana, había registrado A2, el proyecto AS A2. ¿Y qué es el proyecto A2? Porque realmente se ve que es eh, lo que sería, eh, pues, vamos, Ion, porque A2 es Ion. Eh, bien, ¿qué es cierto? Pues bueno, están trabajando ya en un, eh, digamos, en un. Eh, en un año pero. nada más. Así. Haremos un proyecto y va a durar años. ¿Por qué te digo que va a durar años? Porque va a durar años, porque un mmm, juego no se hace de esa no se hace de un día para otro. Por eso, no creáis que. Porque haya anunciado ya a ION ¿Vale? Vamos a tener digamos que ION YA Así. Vamos a tener ION YA Vamos a coger y de un meses vamos a tener ION No eh, Queda mucho Queda mucho para que ION esté ION 2 El proyecto de ION 2 esté entre nosotros eh, ¿y Ahora mismo Pues solamente puede disfrutar de ION eh, De lo que hay o de otros MMO Y tirando sobre Ion 2. Sobre Ion 6.0 Pues deciros que llegará para noviembre. Es octubre, noviembre a Ion América. Seguramente mis amigos de. Mis amigos de lo tengan antes. ¿eh? Porque ya he visto que le, han que le han anunciado lo que sería. Lo que sería. su página Ya he visto que la han anunciado, pero no sé aún eh, hasta qué punto, ¿vale? Vendrá eh, en las fechas que supuestamente dicen ellos. Yo creo que Ion 7.0 eh, llegará eh, a Gameforge también, por eso. Joder, otra vez me van a matar. Por esa fecha, sobre octubre y noviembre. Ya que son, eh, son muy dados de coger y ponerlo eh, en las fechas que supuestamente llega América para hacerle competencia. Son así en gallo porque son así en agua, y vamos No, no, no, no, no debería de matar a nadie, vaina pero bueno Si te echas una puta granada A la mierda En fin, es igual Este evento nunca se ha salido yo cómo se si hace El caso es, el caso es que hay 11.0 llegará seguramente entre octubre y noviembre Ya he visto que están moviendo algo y estén hablando algo del tema en los foros de ION en el de América. Recordad que NFSoft es tanto de América como de Corea. Cabe Forge ya lo ha anunciado que vendrán nuevos cambios. Ya ha anunciado una supuesta. Eh, Vienen un nuevo tiempo con ION 6.0. Lo han anunciado ya, así que es obvio de que lo van a traer ya mismo. Y a mí me refiero, pues, para. Eh, para esto, para octubre, noviembre. Igual que la harían eh, nuestros amigos de, eh, de América. Solo que ellos pues son así de guay. Me no puedo transformar. No Me no voy a transformar en el gilipollas. Vamos ah, bueno, para antes Una mierda, ¿sabes? No sé cómo se hace. Supuestamente es correr y pisar al por antes que se lo coman. Pero bueno, esto es... No tengo sé quizá tanta vida la mierda esta. ¿eh? Joputa, oh, que tengo un montón de vida, ¿eh? No mierda esto. Y eso, eh... Ion solamente llegue para América. Si te has pensado jugar a Ion, ¿vale? Si tienes pensado entrar ahora a Ion, eh, primero te recomiendo que sea Ion América. Porque Ion, Gameforge... Bueno, Ion América. Ion es necesario. Porque eh, Ion Gameforge tiene el Call Pack. Y es una mierda a jugar con Call Pack. Ya que como... Eh, suelo decir siempre No digo yo, lo dice en todo el mundo El Golf Pack jode la partida Porque si o tiene el Gold Pack O no disfruta de Ion en su totalidad Por eso eh, lo mejor es jugar en Ion América Y te deja de tontería de que si una cosa u otra Yo os lo recomiendo eh, Este me, me va a dar seguro Hay uno ahí Muy bien. Ya que si corro no voy a conseguir nada, sabéis. Este evento nunca sabía como se hace, bueno. Si sé cómo se hace. Pero te evento súper complicado, joder. Luego decía que si quieres jugar a Ion, recordad. Eh, tomadlo con calma, porque cuando pongan la versión 6.0, si era nuevo, te lo estoy diciendo, si era ya viejo, pues ya te la puesto en el tema. Eh, si vas a jugar a Ion, tomadlo con calma, porque. Después mmm, de la 6.0 van a ser muchísimos cambios. Eh, a todo esto. A puedo, no, ¿verdad? Ya tengo no, yo que... Vamos, ¡A, a corre ha dicho! Uf. Pues si hace esto es súper complicado con un de que por aquí Dios mío, N ¿eh? Dios mío, esto es imposible hay que llegar al final y rescatar a los cerdos, esto es imposible. Ya, ya se ha matado a todos los porvus, a todos por culo. A todos los cerditos del chaval. Se ha a, a, a robado los cerditos y de tierra. Lo he dicho que eso, que. Mmm, Os tomé con karma el tema de Ion. Si voy a entrar de nuevo a Ion, si voy a ir a regresar después un largo tiempo o si nunca habéis jugado y vais a jugar, o lo tome con karma, ya que en la versión 6.0 cambian todo nuevo momento, nueva equipación nuevo set, nuevo todo por eso, eh, toma con calma, porque cuando, porque seguramente luego os tendré, que jugar, claro, tendré que crear eh, otro porcentaje para poder disfrutar de todo por eso si vais a jugar, pues bueno, eh, crear uno, eh, hacer chorra jugar un poquito, que ya digo que van a cambiar todo, que van a quitar hasta los mapas iniciales, van, van, va, va todo cambiado, va todo cambiado y no merece la pena eh, dedicar un tiempo a un juego que van digamos que a reestructurar es como si hicieran si un rework en un personaje de LOL, de Love of World, o del Smile ya lo que es un rework, coger el personaje y cambiarlo completamente conservar su apariencia pero cambiar sus habilidades, pues lo mismo ocurre con esto, vale lo mismo ocurre con esto, eh, ION, el A6.0 eh, es un REWARD, y lo han llamado REVIR, vale o REFLY creo que era, sí REFLY, como que vuelve a, a volar, eh, eliminan muchas ciudades, muchas localizaciones importantes las eliminan, cambian todo, eh, cambian el sistema de juego cambian el sistema de, de equipación, de fusión, todo, eh, y no me hace la pena, sinceramente... junio subir ahora a un personaje porque... ...es que... no ...te van a dar la misma, porque es que hay que... tener para cambiar tu sistema. Y yo aquí que me cojo. Venga, daga. Si la que tengo ya buena, que porra. Claro, este es el sistema antiguo de equipación Pero como lo que tengo ya es lo mejor que hay arriba, pues... Bueno. Pero bueno, lo cojo, tampoco pasa nada A ver tú La mira que me han dado Una daga de 51 Y la mía mucho mejor ¡Ah! Ostras, mira, esto es yo que yo tenía Ah, vale, equipado Debe 50 Ah, vale, porque me... Porque estaba te entre los No mm, me acordaba que estaba te entre bombos, así no me... Mira. Así no me... Te vamos la y también el otro. Eh... No me acuerdo. Left, right, left, right. Esto va a compararlo Vale un anillo, sí, vale, me lo quito y ahora me da 97 72 80 y porque tiene otro 97 11 y 7, este que tiene Vale, Majibu, yo que Majibu Vale, pues te, voy a, voy a dejarme este Ok Callao una mierda y le he su Pues mira, el tema de hoy, tío, vamos Es que tengo que coger y entrar en grupo Dar puesta mm, Dar puesta no me he hecho Dar puesta no me he hecho, podría ir a dar puesta Pues lo Que esta la cosa, por ejemplo Ahora si dais cuenta para poder Para poderle la aquí Pues me es imposible, tengo que 50, 50 Eso sería tanto como eh, Está en eh... A ver entonces vamos hasta level 50 y algo, haciendo eh, Almerson Hall y eh, te este, vamos la porque hay una cueva que la, la va remitiendo y le vea bien, pero bueno, eh, también debido a ha si no, sido no donde estoy, aquí haciendo la cueva azul la oscura se le a muy bien. Son cuevas muy rápidas de hacer, dan mucha experiencia y es eh, más ha dicho, no estoy en otra historia. Esta cueva se hace muy bien, pero no sé si se me ha activado la cueva de campaña aquí. La cueva de campaña aquí da muy, muy, muy, muy buena. Da muy buena experiencia. Vamos a sumarnos a ver que hay. Vamos asomando, que tampoco pase nada, vamos a asomarse Yo creo que hasta, hasta el 51 no me va a dar Puta no, mierda No, hasta el 51 no me va a dar Se ve que está activada la cue La cue de... perdón, el evento de doble experiencia Pues se nota lo que voy a hacer es registrarme. Voy a en el doméstico que está aquí. Por si el Menda muere sin querer, no me no, no amo queriendo, como podéis comprenderlo. Si el Menda muere sin querer, pues poder aparecer. Y tengo que mandar mi resilla. Uy, tengo una nueva. Dura. A ver, vamos a ver cómo son las que tengo lo mismo, eh. Muy bien. Coño Vamos a ver. Ahora mismo tengo esta de panoma estas de paloma vieja. Estas son más bonitas, bueno, por pues lo menos son más bonitas. Ya no soy una paloma viajarita al suelo. Azul que me sí me han dado esta mierda de montura que es para un día que no la había a usar porque es que roña. Eso, eso, es eso, eso roña. usa eso. Vamos a coger un poquito más de cuerda azul apurilla. Hay alguna. Hay alguna que otra.. Eh... Azul normal que viene muy bien, pero... No la voy a coger Aparte que ahora el 51 me derrama Macuá, Así que sin problema Hail, Dava. ¡Hey, Deiva! Acá... De Macuá. No me cuede. no me mucho. Yo en tu fortuna. Bueno. Lo de la fortuna es para, para que te den cuenta diaria que al cambio de hacer la actividad con una especie de moneda. Y con la moneda compra equipación. Bueno, eso hace unas cuantas actualizaciones. O diría que esta de puta madre, pero ya no. Ya que no me hace ni la pena, sinceramente. Y está aquí. Me deja por aquí atrás una cueva azul, oscura. ¿Qué creo que es aquí? Ah, pues no. Epa. Vale, que aquí el sitio gordo, ¿eh, doctor? Doctor Aquí, sí Así que yo digo que es raro, yo creo que el tío, el tío se ha enseñado a Ultramo no esto va a ser jodido Y ya esto es jodido Aparte de una puta mierda mira la experiencia? Sí, pero creo que te la jodía Ah, pues no. Ah, pues, vale, vale, vale. Es que esta quest es para pillar los resurgen de un día. A ver, el resurgen. Que sinceramente no, no necesito puesto que sé que tengo el mejor. Primera es experiencia. Pero vamos, comparado con la otra quest, esta me da más experiencia. Aún así, bueno, experiencia es no la vamos a asco. y mismo cuando no traemos otra cosa mejor. Pero vamos. vamos. Vamos a cogerla. Entonces, la... La play? Va a dar una... Una quest que da muy poca experiencia pero da una especie de monedita. Que se usa para eso. Para... Para por premio. Por... Por equipación. Bueno. Este era el de. el de hablar. No me no, da no, por culo. Creo que esta era de hablar con, tu, con, con medio pueblo. Era la típica cuadra de la MMO que te hace moverte por toda la ciudad para conocer a todo el mundo. Y luego te cagan tu madre porque te dan una mierda de. de Yo digo que, que, que si hago vuelvo a fuma porro. A eso. se vamos a ¡Ah, putearlo ¡Ah, y vamos a poner una cuadra y no moverse por todo el mapa. Si no está, así, vamos a dar una mierda de equipo. Venga, esto. Eh, okay. Vale. Ya se por nada. Vámonos. No me acuerdo mmm, cómo tengo el tema de los estigmas. falta por ponerme 10 más creo yo más 50 no lo oh, no estoy yo muy avis tilde misión account free. vale bueno pues vamos a matar un poquito pasé un poquito de tiempo vale ya no lo yo, más antes sería espamear eh, eh, eh, la instancia aquí, pero claro. Me voy temple, pero claro. Es eh, más lo mismo. Hay que ir a compañía. Uno solo aquí como que se come en vivo. No hay que matar esto. Son bueno, las solo de la esto. Que por cierto, me voy a echar. Esto... Qué más era, esto no quito, esto no, no, no, no, ALT E Y SE Vale, uno menos Vale, al suelo Me encanta cómo mata... como mata el... el dt eh El asesino Todo, todo eso es mierda. mierda Lo estoy cogiendo, pero bueno... Es si es más, nada. Esto es lo de los cuerdas es lo de, de, la, de la equipación que la verdad es que no merece la pena Pero bueno, a experiencia Pues a mí le han cambiado el diseño al caracol Este ahí está como mejor hecho Yo cuando jugué de primera se veía caracol como... Si fuera una simple babosa ¿Verdad? ¿Serán como un el diseño? No sé Tengo que mirar vídeo antiguo, ¿eh? Como el oscura. oscuro Mira, mira, mira, mira cómo se ve la acción oscura Se ve mucho mejor, ¿eh? y porque tengo desactivado lo de los gráficos lo tengo puesto en fisher que se ven como es que me va, me va lento si lo pongo así el motor gráfico se ve que le, que le tocaron algo porque me, me va sin reculejo cuando mí juego en medio siempre es perfecto si no mira arriba los FPS lo, lo, lo... vamos, que han, han, han mejorado el diseño. Lo mismo hicieron así ya varios, eh, varios ¿cómo se diría? Eh, varios parches y yo no me da cuenta. No sé, la verdad, me tiene esto un poco loco. bueno, recordar que cuando tengamos a Ion 6.0 en Ionamérica volveré conjunto con Karajina con para grabar todas las quests de campaña nuevamente, ya que como, como ya he dicho antes, van a cambiar toda la localización de los mapas y por ende, y por ende, o también dicho, o sea, van a cambiar todas las quests de campaña. Y hay que volver a grabarla. Y voy a hacerlo junto a mi mujer Caracina, ¿vale? Mi fea seguidora, eh, bueno, mi fea compañera en los Ammodian. Bueno, grabé todas las quest de campaña. ¿Vale? Pues tal vez me va a acompañar tanto a los Helios como a los modian Para ayudarme a grabar todas las quests de campaña. Bueno, pues, mismo solo me ayuda por los modiantes pero. Estaba, está. Seguramente hagan un coto directo conmigo jugando ahí, ¿vale? Cape, que peor. Oye, esto, esto quita en vida, eh. Vale. Tengo una, una, una que, que supuestamente me cura un tanto de, de porcentaje de daño infligido, pero coño es que no me hace una mierda, ¿eh? Es que no me hace una puta mierda. Vale y. ¿Y ahora cómo no subo? ¡Vale, social! En fin, si es que este punto, este punto de vídeo, recordad que pues déjame vuestro comentario por eh, la caja de comentarios del vídeo. Recordad que hago directos, eh, quiero estar directamente, pero debido a que la vida de casado no es eh, estar jugando otros día ni nada, tengo mmm, más obligaciones, pues cuando puedo hago directo, ¿vale? Pero digo que los directos son en, en Twitch, en mi canal de Twitch. Ya es que la seamos civil, la tenéis tené, tené en la descripción del vídeo, ¿eh? Pobre gatija, joder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho curarse o qué? Hammi, ¿a dónde tengo que matar a los, a los mercesillas esto? Este me ha curado algo. Me ha hecho la mierda esa, pollata. ha muerto. Se ha muerto el tío feo Tengo para la la... la SD el DP. Oye, para, para quien me pregunte por el equipo que tengo puesto el set lo daña a level 10, ¿vale? Es de un evento, no, un evento o, o es que lo dan ahora por... por jugar El caso es que, si, que es bueno pillarlo... No sé si va a servir para la 6.0, pero bueno. También tenía otra opción que es nivel 1 el nivel máximo y luego en la 6.0 jugar con, jugar con otro y subirlo también. Ya como, como cada uno guste. Pero que se que la 6.0 cambia todo, ¿eh? Que luego no digáis que este Killer no lo dijo. Por pues cierto, eh... uy, le he todo esto. Ahora sí. No tenía otra skill de veneno, o yo me lo he fumado, o qué. Oh, vale. Bueno, todo, mira, todo mola por si quiere crear, por si quiere crear un, una una en cadena como sería altera. Eso no me viene bien, eso es una cosa que pocos saben y que pueda crear tu propia cadena de skill para hacer combo o hacer rotación de skill, eso mola. De hecho no está muy usado y hay una muy buena opción para usar y poder, digamos, por eso, eh, tener tu propia rotación de skill y hacerlo todo guapo. Un segundín, que buena una cosa. Eh... Ah, ya está. Vale, estaba mirando una cosa de... Del mobile, me han enviado un Twitter. Vale, a frío ello. El pues, pues yo creo que lo vamos dejando ya, ¿vale? Ya hemos echado un rato de caquera. Me gustaría ha haber hecho un directo, pero el tiempo no me lo ha permitido. Pero ya está bien, ya llevamos 17 minutos vamos para 40 minutos. Lo vamos a dejar por aquí y vamos a ir acabando. Vale, aquí está bien. Pues lo dicho, ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que la 6.0 cambiarán muchas cosillas. Recordad que el Lion 2 no vendrá dentro de muchísimos años, por lo menos 5 años. Y para que diga Corea, eh, para que diga Corea, echarle 3 a 4 años. Y hasta recordad que los directos son por Twitch, podéis seguirme por Twitter, por si que, podéis seguirme por Twitch, podéis seguirme por Facebook, donde os dé la gana, pero seguidme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo hago así. Quito esto y hasta la próxima. Adiós.